¿Te has puesto a pensar cuáles son las preguntas que toda persona, independiente de su creencia, se realiza? ¿Cuántas personas desconocen cómo orientar este proceso de búsqueda? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de toda persona humana? Te invito a reflexionar un poco respecto a esto. Mi nombre es Eugenia Colomer, yo soy docente del Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y junto a mis colegas, Francisco Vargas y el Padre Gonzalo Bravo, los invitamos a reflexionar sobre las interrogantes más profundas de la existencia humana a través de un trabajo de seis semanas donde los acompañaremos y guiaremos en un proceso de reflexión personal. Para orientar la reflexión, pondremos al servicio de ustedes toda nuestra experiencia académica y también de nuestro trabajo, con el fin de entregar a ustedes herramientas para reflexionar personal y, ¿por qué no?, para compartir con los demás. Querido Francisco, ¿por qué esto es importante para nosotros? Podemos responder esto con una simple, pero a la vez compleja y profunda pregunta. Te la planteamos en este momento a ti, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? O más aún, ¿cuál crees que es el sentido de tu propia vida? Nuestras sociedades no solo necesitan conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, sino que además tienen diría como una búsqueda desesperada, una necesidad de sentido, de razones para vivir y para hacer todo lo que forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir de manera de poder disfrutar de nuestra existencia y de todo lo que ella nos ofrece. ¿No te parece que una respuesta a una pregunta como esta sería seria y que exige tomársela con mucha responsabilidad? Vayamos por otro camino. Planteémonos más bien la pregunta acerca de si es que creemos que existe una única visión respecto a quién es el ser humano. ¿Tenemos la convicción plena? de que todos debemos esforzarnos en elaborar y presentar una visión coherente del ser humano y del mundo que nos toca habitar, justamente para respondernos esta pregunta. Esta visión coherente debería superar nuestras tendencias fragmentadas, independiente, incluso de nuestras perspectivas creyentes o no creyentes, incluso más allá de una perspectiva religiosa en particular. Deberíamos construir juntos entonces un punto de inicio convergente, con un lenguaje que no solo surja desde el saber teológico o del saber filosófico, sino que, en primer lugar, su punto de partida esté en, en términos comprensibles y surja desde la experiencia, desde un ámbito experiencial, desde nuestra vivencia, desde las cosas que tenemos en común, desde las experiencias que son comunes a todos los que somos seres humanos. Llegado a este punto, es necesario que te digamos cómo trabajaremos para desarrollar estos contenidos. No te sientas abrumado, hemos pensado una estructura súper buena y adecuada para tu aprendizaje. Algunos puntos son, primero, saber que estamos hablando de seis semanas de trabajo, con cuatro módulos de aprendizaje y un cuestionario semanal de trabajo que te va a ayudar a ti mismo a evaluarte y decir cómo está este proceso. También, para que tú sepas cuánto tiempo de dedicación requiere esto, hemos pensado entre 3 a 5 horas, si te demoras más, te demoras menos, no te preocupes el proceso siempre es personal. Y por último, en saber que semanalmente vas a encontrar todo este material disponible para trabajar en nuestras plataformas. Nosotros te vamos a surtir de estas estrategias de aprendizaje y también del contenido asociado a las mismas. Para comunicarte con nosotros, contarás con espacios de foro disponible a través de nuestra plataforma. Como has podido ver, el curso no solo plantea una transmisión de conocimiento, sino que más bien... Queremos trabajar desde la experiencia histórica humana a partir de un espíritu de diálogo y tolerancia donde esperamos construir un aporte de la visión cristiana. Te queremos invitar no solamente a ti, sino que a alguna persona que tú creas que le podría gustar nuestra propuesta y quisiera profundizar en estos aspectos de la antropología cristiana, a que sean parte de este proceso que queremos que no solamente sea nuestro, sino también vuestro. Bienvenidos entonces a esta nuestra Aula Abierta de Antropología Cristiana.